Perfecto. Eh, les agradecemos también mantener sus micrófonos apagados a lo largo de la sesión eh, con el fin de mantener el orden. Al final vamos a abrir un espacio para contestar preguntas. Eh, pueden utilizar el chat o la acción de levantar la mano y las responderemos al final. Les damos nuevamente la bienvenida a la charla Internet Táctil, Oportunidades de Desarrollo en el País. Internet es un instrumento de comunicación universal por excelencia, cuyos retos presentes nos llevan a analizar y explorar las oportunidades del país para el desarrollo de nuevos servicios ultra rápidos y de altas prestaciones. Abordaremos el Internet táctil como un paradigma de infraestructura y tecnologías que sustente servicios de retardo cero en anchos de banda superiores y de cobertura de amplio despliegue nacional. Iniciamos esta actividad con las palabras de la señora Tatiana Bermúdez Páez, subdirectora del Centro de Informática. Adelante Tatiana. Buenas tardes a todos y a todos. Un gusto tenerlos en esta sesión en donde lo que creemos es desde el Centro de Informática propiciar espacios para compartir las nuevas tendencias tecnológicas, herramientas, mejores prácticas y así ampliar los conocimientos y que sean de mucha ayuda en el quehacer de sus labores. En esta oportunidad conversaremos sobre el Internet Táctil, que es un tema que ha acompañado el quehacer de la universidad desde hace casi 30 años, en donde la universidad ha tenido un papel protagónico tanto para la institución como para el país. En este sentido, queremos comentarles que de acuerdo al comunicado R115-2022, se nos informa a toda la comunidad universitaria que se declara el 26 de enero como el Día del Internet, en el cual eh, estaremos llevando a cabo una serie de actividades en conmemoración de este día. En este sentido, como parte de la evolución del Internet, hoy exploraremos el Internet táctil como una oportunidad de desarrollo de interacciones hombre-máquina de forma natural. Por lo que queremos reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos y que esta charla sea de mucha utilidad para ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Tatiana. Para hablar justamente sobre el tema del Internet Táctil, nos acompaña el día de hoy el ingeniero Abel Brenes Arce. Brenes es ingeniero del equipo de investigación y desarrollo del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática y una licenciatura en sistemas de información. Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación, tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas, siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua, negociación y visión crítica. Fue director del Centro de Informática del periodo del 2006 al 2012, donde dirigió el desarrollo del Centro de Datos Institucional y servicios asociados, tales como el portal universitario, Telefonía IP numeración 2511 y la interconexión de sedes, recintos y fincas, entre otros. Trabajó en el Instituto Costarricense de Electricidad en el diseño y despliegue de la red avanzada de Internet del 2000 al 2005. Docente de mallas curriculares en informática y telecomunicaciones de pregrado y posgrado. Instructor de Cisco Networking Academy en varias academias nacionales. Sin más, le cedo la palabra a don Abel. Muchas gracias. Don Abel. <coughs> Sí, muy buenas tardes a todos, eh, Melissa, María Tatiana y al público que esta tarde se digna sacar el ratito para acompañarnos. En efecto, vamos a conversar. Permítanme para compartir el material que preparé para la ocasión. Listo. Vamos a ver si ahí me pueden, ¿Sí me pueden ver ahí. Pueden ver la presentación, no sé. Si ¿Sí me pueden confirmar que si me están viendo. Don Abel, ¿podría ponerla en pantalla completa? Sí. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, eh, como muy bien lo indicaban las presentadoras, eh, Internet Táctil es una se va a utilizar en esta presentación como un paradigma de lo que son los nuevos desarrollos eh, de lo que vamos a, a conocer como el manejo del de retardo cero. Esto en efecto va a ser una, pues, un preámbulo para ir desarrollando una continuidad de aplicativos y desarrollos tecnológicos que se han dado en los últimos 30 años con respecto al tema del Internet. Eh, este caso particular del Internet táctil nos trae a, a, digamos, a la reflexión los temas de las prestaciones continuas de servicios y básicamente nos va a permitir ilustrar una tecnología que eh, digamos que no, que no está sujeta. De ninguna manera a eh, disrupciones o cambios de servicio. La agenda es la siguiente. Vamos a hablar de Internet como un elemento de conectividad, conectividad del todo. Vamos a hablar de la latencia. Tenemos que entender cuál es el impacto que tiene un retardo, una demora en una transmisión. Vamos a hablar también de Internet del Todo, que es una integración de, de cosas, personas. Eh, vamos a hablar del 5G, que es un sustento tecnológico para este paso siguiente. Eh, también hay una sección de Internet táctil como, como tal. Y algunas ideas finales de qué es lo que podemos esperar para Costa Rica en estos desarrollos. Eh, como observan acá, este, la Internet es un conglomerado de tecnologías. Eh, hay desde tecnologías inalámbricas, hay tecnologías que utilizan los proveedores de servicio a través de sus backbones de fibra óptica, y hay tecnología inalámbrica. Particularmente en este desarrollo que vamos a hacer hoy, pues nos interesa centrarnos en, en la parte inalámbrica 5G, eh, porque tiene una cobertura regional, una cobertura totalmente, eh, digamos, de una ciudad, un pueblo, un país y un continente. También tenemos, como ven en la capa central, el desarrollo de las diferentes tecnologías, desde lo que fue la tecnología TDM, la tecnología de Internet, el MPLS, ya una tecnología en proceso de salida, hacia lo que serían los desarrollos de SDN, que son las tecnologías, definidas por software. Todos estos elementos tecnológicos, junto con la parte de microondas y demás, nos va a llevar a generar esto, que es una Internet que básicamente es difícil de encontrar una representación que le haga honor al Internet. Pero bueno, es una red de redes en expansión continua, realmente no tiene, no tiene pues un, un límite de definido, sigue de creciendo y expandiéndose. Esto simplemente es una idea pues, abstracta de lo que es una posibilidad de graficar el Internet. Es una plataforma que es la base de las comunicaciones del mundo. Eh, dicho sea de paso, es el instrumento, digamos, universal de comunicación. Y es así las cosas para abril del 2022. Una de las plataformas que tiene pues, la mayor cantidad de usuarios estimados. Es verdad que hablamos de ahí, de billones de, de usuarios con una gran cantidad de, de la población. Pero todavía es un reto, vean que cerca del 60% es la población que está conectada al Internet. Asimismo, pues, vemos otro, otras variables interesantes de crecimiento, como por ejemplo, los usuarios, el tiempo promedio de conexión por día. Eh, la cantidad de dispositivos que están conectados, eh, teléfonos particularmente en Instagram. El Internet en sí es una organización de proveedores, si lo vemos de alguna manera. Es una organización eh, que permite ir interconectando las diferentes necesidades de los países continentes. Esa es una arquitectura bastante, bastante digamos, canónica, donde observamos pues, que hay unos IXPs ¿verdad? son los puntos de intercambio, que se utilizan para las diferentes interconexiones, ya sea locales o regionales. De esta lámina quisiera tal vez, o quisiera rescatar el hecho de que todavía en Costa Rica, la parte de interconexión es un proceso no resuelto. Inclusive los proveedores locales nos ofrecen servicios de fibra, cobre, inalámbrico, pero con unos despliegues realmente muy concentrados en las zonas en las zonas de las áreas metropolitanas. Nos queda bastantes retos de expansión hacia las costas y el resto del país. Pero es un proceso para que ustedes vayan eh, haciendo un mapa interno de las diferentes necesidades que se van teniendo. El hecho de tener fibra, vean que las fibras ópticas tienen una cobertura, en este caso de cables submarinos, tienen una cobertura global. Sin embargo, hay muchas ocasiones este tipo de interconexiones tal vez garantizan los trasliegos de información entre continentes, pero no a nivel local, no a nivel país. Así las cosas, vamos a hablar ahora de un elemento que yo diría que es trascendental y es la latencia. Las aplicaciones que vamos a poder montar sobre este Internet son muy variadas. Aquí ustedes pueden observar una gráfica donde por un lado tenemos el eje de rendimiento de ancho de banda y en la parte superior tenemos, el retardo. tenemos aquí el retardo. El retardo es básicamente una latencia que se produce por, varios, por varias razones. Pueden ser temas tecnológicos, pueden ser inherentes al medio de transporte, puede ser que sea derivado de un, que una cadena de procesamientos que surge incluso desde que un servidor recibe una petición. Pero lo que quería ilustrar acá es que eh, pues en la zona blanca ¿verdad? se ve un poco una serie de aplicativos que no tienen una, una demanda mayor a los 10 megas. Algunos streaming que no puede haber en el, en el YouTube, Algunas, algunos juegos que se pueden hacer ahí en tiempo real, eh, control de algunos dispositivos remotos, monitoreos. Pero como pueden observar, esas demandas no son más allá de los eh, 100, de los 100 megas. La zona de interés para poder hablar de internet táctil es la zona celeste, pero principalmente el extremo superior, superior, este derecho acá, donde ya ubicamos otro tipo de necesidades. Por ejemplo, necesidad número uno, que las velocidades sean superiores, o por lo menos en el orden de un giga, eh, también que los retardos sean menores de un milisegundo. Imagínense, un milisegundo es uno sobre mil. Tomar un segundo y verlo sobre miles Es, un, es un, prácticamente lo que llamé ahora un retardo cero. Conducción autónoma de vehículos, realidad aumentada, realidad virtual. Son algunos de los ejemplos, además del internet táctil, que se van a ubicar en esta zona. Entonces, esto es, una, es un ejemplo de lo que de los servicios van a ir demandando de acuerdo a las nuevas necesidades. Veamos este ejemplo. Eh, si nosotros tuviéramos, como dije hace un momento, un vehículo, en este caso conducido a 100 kilómetros por hora, eh, solamente el hecho de que un comando sea enviado al dispositivo autónomo en el orden de más de un segundo podría representar un desplazamiento mayor a un metro de movimiento. Esta situación, eh, como pueden ver, es una situación delicada cuando queremos hacer una interacción humana o una interacción entre vehículos. ¿Por qué? Porque la arquitectura eh, de comunicaciones va a ser demandante. Ese vehículo no podemos eh, conceptualizarlo como aisladamente dentro de la carretera. La carretera tiene que interactuar con el vehículo, tiene que estarle informando. Los vehículos tienen que estarse informando entre sí. Y los peatones tienen que estar informándose con los vehículos y demás. O sea, eso es un ecosistema que eso eh, tal vez se ve sencillo el ejemplo, pero va a generar un impulso hacia unas nuevas arquitecturas de comunicaciones, almacenamiento y procesamiento que en la actualidad no puede ser solamente un centro de datos central. Bien. Entonces, como ya tenemos una noción de que la Internet se ha expandido mucho, como ya tenemos una noción de que las comunicaciones varían los servicios dependiendo de, de, los, de los anchos de banda y, le, y las latencias, vemos acá que aparecen las la En este momento, el estado es una situación donde hay muchísimos más dispositivos conectados que personas utilizando el Internet. Entonces, a veces nos sucede pues, que en nuestro hogar vemos los modems bastante activos, los equipos de comunicaciones, y aparentemente no hay ninguna persona interactuando. Pero está interactuando todo lo que ustedes imaginen: los teléfonos, las pantallas, eh, eh, hasta incluso los dispositivos de vestir. Vean acá que hay una cantidad importante de cosas, tal vez cientos de millones de cosas que en la actualidad eh, superan la población de la tierra y que eso genera un, un, una convivencia directa sobre, sobre este medio. Las cosas, como lo ven aquí, digamos son básicamente masivas, por lo tanto vean que hay varios ejes de, de, de desarrollo, por ejemplo el transporte, los servicios públicos, las ciudades inteligentes que tanto se habla, que eso es un total conglomerado todo de sensores que están permanentemente realizando capturas y, y ejecutando actividades en los campos. Edificios inteligentes, eh, consumidores, los consumidores básicamente todos eh, o la mayoría utilizan algún tipo de reloj, utilizan eh, algún tipo de monitoreo médico a nivel industrial, lo que es agricultura de precisión. Todos esos son elementos que, que nos dan una visión del impacto tan, eh, tan importante que tienen las redes de sensores en, y los dispositivos de vestir. Este es un primer aspecto que rescatamos, Internet de, de las cosas. Eh, ¿Por qué es importante? Porque Internet de las cosas pues, nos va a llevar un poco a la antesala del Internet táctil, pero todavía no. Vemos que antes de llegar ahí, hay una transformación de la información en acciones. Esto significa que ya podemos ir pensando que si las cosas interactúan con las personas, las personas con las cosas, las cosas con las cosas y demás, hay toda una serie de, de matrices de generación, pues eso va a producir una serie de otras capacidades que van a empezar a hacer, a enriquecer la experiencia interactiva en el espacio. Una economía que podría ser impredecible de servicios eh, que este, nos puede generar nuevas facilidades y nuevas oportunidades. Entonces, como pueden ver, imagínense que en ese proceso sea un proceso educativo, que ese proceso sea un proceso industrial, o un proceso comercial, o un proceso eh, de una interacción social. Esto nos genera, digamos, un, una forma diferente de ver el Internet de, la, de las cosas. Bien, vamos a hablar de 5G. ¿Por qué es importante? Porque el, digamos, uno de los potenciadores del proceso de transformación va a ser la parte inalámbrica. No todo lo vamos a poder resolver con fibras ópticas. Por lo tanto, observen en esta lámina una evolución desde, desde 1G, que es la primera generación celular, hasta la generación que estamos conversando, y ya viene incluso la 6G. ¿Qué son los elementos aquí interesantes? Porque eso es todo un estudio que da la lámina ahí, donde hay una transformación ¿verdad? de los servicios telefónicos celulares ¿verdad? hasta datos. Inclusive la 4G, que es la eh, digamos, red que tenemos ahora, y la más llamada 4.5G y cosas así. Nunca hemos logrado obtener esas velocidades que ustedes observan ahí, que son eh, 100 megas en el celular. ¿Por qué es que no hemos logrado tener 100 megas en, en el celular? Porque las tecnologías son instrumentos, instrumentos que pasan por procesos, por tamizajes comerciales, por productos que son empaquetados y enviados a los clientes. Y bueno, esas velocidades son, son teóricas, pero difíciles de obtener. Vean ustedes que en el top de los eh, servicios que podría habilitar 5G, vemos lo que es la, la realidad aumentada, esa interacción virtual-humano, virtual-física, la realidad virtual pura, la inteligencia artificial, machine learning, entre las cosas. Todos esos son elementos que se van a potenciar. ¿Por qué la presentación a la fecha no habla de, de inalámbricos? De, de, porque el inalámbrico el Wi-Fi como tal es otro concepto que no, que no tiene la cobertura ni la transversalidad necesaria, como tendría una, una red que estaría con frecuencia licenciada en un contexto más amplio. Así las cosas, observemos que aparece otro elemento de, en el juego, que es el ancho de banda, de las aplicaciones móviles mejoradas. Esto es un, pues un elemento muy amplio para, para tal, tan poco tiempo, pero lo que quería pues resaltar acá son una posibilidad de tener Internet de las cosas masivamente, tener eh, anchos de banda mayores, tener elementos de emisión crítica, ¿verdad? que es donde estamos ubicando la Internet táctil, que es la que es movilidad extrema, extrema ultra, baja latencia, Alta eh, seguridad y, y, y alta eh, disponibilidad. Esto también es importante indicar que 5 g como pueden observar, dista mucho de creer que es una mejora de las llamadas telefónicas actuales. Eso es un, eso es un concepto que no cabe acá. Eso es una nueva posibilidad, una nueva plataforma que, se podría, que el país podría tener para desarrollar sus nuevos servicios. Bien, volviendo al ejemplo del vehículo, vean aquí graficada toda la interacción. Eh, eso que se ve como muy intuitivo, ¿verdad? que el vehículo se conduzca solo y que de alguna manera la autonomía se alcance, eh, vean que pues, es un juego de interacciones que pues, nos va a llevar a que esa reacción de menos de un segundo que habíamos conversado, para que dos eventos en un vehículo nos no produzcan una colisión, pues va a requerir eh, centros de datos pues, está bien bien centralizados o en nube, pero también va a requerir una nueva gama de servicios de, que vamos a llamar computación de, de niebla o computación intermedia, que es la que va a resolver localmente todo el proceso de comunicación. En resumen, un, un evento se almacenaría, procesaría y devolvería lo más cercano a donde se están desarrollando los acontecimientos. Eso obliga a tener, pues, una capa intermedia de servicio que no se tiene en la actualidad. Y que es un siguiente paso derivado del proceso de evolución que estamos viendo de las, arquitect de las plataformas de comunicación. Bien. Sin más, la Internet táctil, entonces, como pueden ver ahí, es, una, es un proceso de evolución que... Básicamente es una combinación de múltiples tecnologías que nos va a permitir una percepción y manipulación de objetos de manera natural. Ahí podemos lograr interacción hombre-máquina, podemos lograr una interacción de control de comunicaciones, podríamos eh, reducir tiempos de, de latencia. Veamos algunos casos. Por ejemplo, eh, esta ultra trabaja a latencia y alta velocidad, nos permitiría eh, generar una serie de nuevos aplicativos. Por ejemplo, mencioné algunos de interacciones hombre-máquina, interacciones máquina-hombre, interacciones máquina-máquina. Eh, con la posibilidad, por ejemplo, de que no se confunda en este caso con, la, pues, con las labores de robótica. Porque aquí el punto medular de este tema es donde insertar en el proceso ejecución de la internet táctil al ser humano, esa interactividad natural que debe darse ese, en ese proceso. Aquí hay algunos ejemplos, pero como pueden ver, son ejemplos, digamos, a veces naturales en la salud, digamos, hacer diagnósticos remotos, obviamente no son, no son videoconferencias del todo, ¿verdad? son elementos donde hay interacción sensorial con las personas que están en los sitios de, distantes. Respuesta de emergencias, cirugías remotas, ¿verdad? Donde el tiempo de respuesta es, debe ser perfecto, garantizado. Donde, por ejemplo, temas como entrenamiento inmersivo, ¿verdad? lo que va a ser pues, metaversos futuros, temas de manufactura, la parte de lo que es, es, es Smart Grid, que es ¿verdad? la energía inteligente de, de producción en la actualidad, no será acá. Eh, ven que por ejemplo este este proceso era de un segundo que tarda algún contacto humano eh, debe digamos no se puede exponenciar más allá de esa velocidad en una en ese tipo de servicios bien creo que este es un mapa muy interesante de cuáles son algunas características comunes y algunas diferencias que que se presentan cuando hablamos de Internet de las cosas, 5G e Internet táctil. El 5G no es solamente una red de transporte inalámbrica. También permite una serie de servicios, como hemos sabido, comunicaciones hombre-hombre, comunicaciones máquina, machín to machín eh, Vemos también que el Internet además ofrece lo que son dispositivos táctiles y las cosas que son todo, todo lo que son dispositivos inteligentes. Hay un punto común que es la, la que tal vez caracteriza esta, esta convergencia y es la alta confiabilidad, digamos, el la reliability, alta confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad. Esas palabras, baja latencia, parecen, parecen calificativos, sencillos, pero técnicamente hablando, son retos muy importantes que se presentan cuando se despliega una red que quiera, Dar servicios de internet táctil. O sea, por ejemplo, cuando se está cargando una página empieza un relojito. Eso no es, eso es inaceptable en este contexto. Cuando se corta una comunicación, cuando se tiene que reconectar una sesión, esos conceptos deben estar, digamos, excluidos del escenario del internet táctil, porque eso significa el accidente, significa la cirugía donde o la microcirugía que produjo una lesión en un ser humano eh, y eso en realidad pues, no, no está, digamos, contextualizado de esa manera. Creo que eso a esta lámina, creo que pues de alguna manera contextualiza el, el principio de la charla. verdad es, es el desarrollo de una red bastante desafiante que el país no tiene y que no sabemos si realmente es 5G a nivel nacional tendrá ese calibre de prestaciones para que la Internet táctil pueda llegar a surgir y desarrollarse. Veamos entonces que la internet, eh, las redes de 5G van a habilitar un desarrollo, un desarrollo amplio de aplicaciones como temas de robótica, automatización, realidad virtual aumentada, promete latencias de menos de un segundo, requiere, que es lo que, digamos, el cerebro, el cerebro humano va a requerir para la interacción real con sistemas tridimensionales, con la realidad, y poder controlar esos dispositivos remotos que tanto ambicionamos. Es un cambio de paradigma, es un cambio eh, de ejemplo porque la Internet táctil no va a ser solo para mover contenido, va a permitir impulsar la construcción de aplicativos que van a permitir la dirección y control de la de, de los servicios sin latencia. Entonces, aquí adicionalmente surge en el último párrafo un concepto que no es una red para mover datos. Eh, es la construcción de un ecosistema de interacciones y control para crear la, el paso natural de la interacción humana con la interacción digital, la interacción física. Vamos a hablar eh, de algunas ideas de, del proceso, unas ideas finales, por decirlo de alguna forma, de lo que está sucediendo en Costa Rica. Resulta que eh, la SUTEL tiene acá un, un cronograma que está público, pues ahí está el enlace, espero les facilite en la presentación, eh, donde vemos al lado izquierdo todas las bandas de, de 5G. Algunas bandas ya han sido recuperadas, para efectos de, del proceso de subasta, que es una recuperación de, del espectro radioeléctrico, en donde vamos a operar las, la telefonía de 5G. Eso pasa a un proceso donde deben de someterse a, a un proceso de venta. Eso porque pues, todo lo que es el espectro radioeléctrico es un bien de manial que, que le pertenece al Estado. Luego viene lo que sería el tema del despliegue. Imaginen que ya las frecuencias están subastadas. Imaginen que ya empiezan los proveedores a, a traer eh, las primeras, eh, primeras tecnologías, los primeros equipos para hacer los despliegues. Eh, como pudieron observar, 5G no podría en ningún momento estar fuera de cobertura. Situación que en la actualidad se da a cada momento. La consola que usted se mueva ya está fuera de cobertura. Entonces, eso va a obligar a un despliegue muy importante de infraestructura óptica para la interconexión de las, de las cientos de radiobases que van a ser necesarias para que la cobertura sea completa y al 100% y, y libre de latencias. El otro elemento también es, bueno, es lo, quién es el que va a desarrollar 5G en el país. ¿A qué modelo? Eso es un elemento que también genera una situación problemática en el sentido, bueno, uno diría, ¿quién, quién no va a ser eh, en un estado, donde, en una situación nacional donde hay competencia? Entonces, bueno, si, eh, si este proceso hubiera sido llevado a cabo hace, antes de la apertura, habríamos posiblemente habría, sabríamos. ¿sí? Pero un ambiente de apertura esto se ha convertido en una situación indefinida. Entonces, el, el despliegue de la 5G tiene otro, otro reto importante. Supongamos que se inician las operaciones. ¿Podríamos tener en el horizonte el Internet táctil disponible en 5G? ¿A qué costo? ¿Cuánto sería el ancho de banda que nos estarían dando la parte comercial de estos operadores. Son una serie de interrogantes que, que de alguna manera preocupan y es parte de esta presentación motivar la, el análisis de qué es lo que está sucediendo, qué podría suceder con este 5G. La experiencia eh, de aperturas ha sido un de, poquito de, de delicada. Bien. ¿Qué sucede entonces que 5G es un, punto, es un punto de inflexión, una inflexión tecnológica global. 5G no ha sido, no ha terminado de desplegarse a nivel mundial. El estado del 5G en Costa Rica es que no hay. Hemos estado adquiriendo de buena fe una gran cantidad de dispositivos celulares para 5G, pero que nunca se van a poder usar a la fecha. En esta situación, el Estado creo que ha hecho algunas iniciativas en la actualidad para tratar de proveer y viabilizar, sobre todo, la, eh, la puesta en marcha del 5G. Hay algunos pilotos de 5G que ya están operando. Hay un piloto en el ICE, por lo menos. Eh, pero es eso, nada más. Y aquí no ocupamos pilotos, sino despliegues en producción. El desarrollo de nuevas tecnologías como la Internet Táctil sigue siendo muy retador porque tendríamos la autopista inalámbrica para poder hacer el despliegue, pero no así la garantía de los ranchos de banda que potencialmente esa red puede ofrecer. Otro elemento también es que hay que pensar en el tema del talento humano. El conocimiento se va rápidamente envejeciendo, digamos de lo de alguna manera se va volviendo, se va petrificando El conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad es un conocimiento que debe ser permanentemente estimulado eh, porque si no va a generar una, una brecha bastante fuerte, temas como vean la ausencia de ingenieros en ciberseguridad la ausencia de ingenieros en 5G, la ausencia de ingenieros eh, en nuevas tecnologías en de las cosas. Hay una serie de ramas del conocimiento que hacen que la industria 4.0 en el país sea muy, muy teórica. Pero uno mmm, dice, bueno, ¿cómo no va a ser teórica si no hay posibilidad de esos despliegues? El conocimiento, el talento humano, eh, es, siempre ha caracterizado al país porque es de ser una mano de obra calificada, de una mano de obra de gran utilidad. Sin embargo, si uno lo ve desde la óptica del exterior, posiblemente estemos perdiendo bastante grado de competitividad al no estar incursionando en estas tecnologías que acabo de desarrollar en la presentación, que son tecnologías no de futuro, sino de hoy. El tema de las políticas públicas o el mercado, ¿qué es lo que va a impulsar realmente el desarrollo del, del 5G? La política pública es esas eh, grandes mapas de ruta que podría tener un Estado para llevar a la sociedad a, a ser competitivo, convertirlo en un, en un hub de información internacional al país. O será el mercado que lo va a llevar a donde los las zonas que puedan pagar algunos de estos enlaces eh, tengan el servicio. Cuando se trata del desarrollo nacional, no se puede pensar del todo en de la parte comercial. Los países, igual que cuando llegó el Internet acá, eh, el objetivo siempre fue masificar su uso, eh, exponenciar, eh, eh, llevar a la población a estas tecnologías para insertarlos en las nuevas, en las nuevas eh, economías del conocimiento. Vemos que entonces el mercado es, es, es necesario, pero el mercado no puede guiar una política de Estado. El mercado tiene que ajustarse a una política, a una política de Estado. Así entonces, como gran reflexión, vemos que de todo lo que hemos conversado, ¿verdad? internet táctil, eh, como pues un ejemplo ¿verdad? que desarrollé como de las más altas prestaciones, de conectividad que se requiere para para hablar de una Internet 5G o una, una tecnología 5G realmente de primer mundo, el tema ultra rápido pueden observar. No sé si ya van haciéndose algunas conclusiones ustedes mismos, ¿verdad? De que la ultra rapidez podría ser una situación que no esté tan cerca. Los proveedores son necesarios, de, con el, de ellos se requiere tener. Precisamente los despliegues de infraestructura se requiere también una gran, un gran esfuerzo de colaboración nacional para que la infraestructura país se unifique de alguna manera. No empecemos con fibras de un proveedor, fibras de otro proveedor en una zona X, en una zona Y, eh, sino llegar a ser los verdaderos acuerdos eh, comerciales necesarios para, para estar compartiendo infraestructura eh, y no estar retardando o creando brechas digitales tan fuertes en zona. Pueden observar en eso que incluso temas como el Internet por fibra, eh, que les digo aquí a nivel de, de, de la zona del GAN, todavía menos que el GAN. O si sea, usted por ejemplo se tiene un, una conexión de 100 megas simétrico, y en una zona remota una, o en otra provincia obtiene 100 megas y 20 para subir o 10 megas y 4 para subir. Eh, y eso también genera una, una situación de, de, de, digamos de mercado, de, de formas en que se quiere monetizar la conectividad eh, cuando la vuelven totalmente impráctica. Eh, no tiene ningún sentido la asimetría en estos tiempos. No tiene ningún sentido que hoy, teniendo 4G, nosotros necesariamente tengamos que, que bajar nuestras velocidades a 256 kilobits por segundo. Cuando el plan se nos acabó. Las velocidades que, que los ciudadanos necesitan están por encima del orden de los megas. Eh, esa ultra velocidad hay que irla construyendo. Usted o no puede llegar a, cinco, a 5G de, un, de, de la noche a la mañana. Tiene que ir haciendo una construcción, tiene que ir eh, permitiendo que, los, eh, que las autopistas vayan a la vez desarrollando al costado de ellas los nuevos servicios. Y cada vez que no tenemos el 5G, cada momento que demoramos esa entrada, Estamos demorando el Internet táctil, estamos demorando la toma de decisiones y estamos consumiendo al país en un rezago tecnológico que eh, va más allá eh, con costos posiblemente incuantificables. La Universidad de Costa Rica siempre ha sido un referente en el tema de progreso y paradigmas tecnológicos. Esta charla busca hacer un llamado a precisamente recordar el concepto de Internet táctil, pero sobre todo recordar cuánto nos hace falta para que el país se ponga de acuerdo en que los desarrollos tecnológicos sean mucho más acelerados, que sean de calidad, que sean accesibles y que el concepto de que yo tenga 100 megas en mi teléfono celular no sea un tabú, sino que sea una realidad eh, cada vez mayor. Con esos 100 megas en el celular usted puede empezar a, a pensar. En nuevos servicios, tener mayor confiabilidad, tener menor retardo, tal vez todavía no a 5G, obviamente no, no llegar a, a Internet táctil, pero ya empezar a hacer otros eh, temas, otros tipos de desarrollos tecnológicos aún mayores. Eh, estos elementos de Internet de las Cosas, Internet del Todo, es una situación real que se está dando es un espacio donde eh, no estamos participando, todavía seguimos con internet de, de calidades casi calificables como de cuarta categoría, son velocidades muy bajas eh, las que las que se promueven y a veces eh, tenemos un desconocimiento de todas las potencialidades que podríamos llegar a tener. En ese sentido es que cuando hacemos un zoom cuando hacemos una videoconferencia y nos vemos bien y nos escuchamos bien, a veces nos alegramos. No podemos alegrarnos, tenemos que exigir más. Ya deberíamos tener eh, una carretera suficientemente, una autopista suficientemente amplia para que las comunicaciones fueran todas en 4K, 8K. Eh, porque Costa Rica es un país de altas potencialidades pero necesita las comunicaciones, necesita el internet, necesita el 5G, necesita la fibra totalmente orquestada entre los diferentes proveedores para que los ciudadanos puedan este, lograr una interacción mucho mayor y más ágil. Bien, eh, muchas gracias por la presentación. Me, me quedan unos, unos minutos, quería pues, hacer eco a las palabras de doña Tatiana que en efecto pues estamos eh, eh, ya se celebró 29 años de la conexión del país a internet el 26 de enero de 1993 y bueno eh, por la iniciativa del consejo universitario centro informática se hará una celebración de esa fecha eh, cada año en ese mismo en el mismo 26 muchísimas gracias por la atención y quedo abierto a a consultar Muchísimas gracias, don Abel, por, por el tiempo y por la información que nos compartió. Vamos a abrir justamente el espacio para consultas. Les recordamos que pueden anotarlas en el chat o utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra. Eh, don Henry Lizano quiere hacer un comentario. Adelante, don Henry. Muchas gracias, me escucha. Sí, señor. Escúchame. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, don Abel. Muy buenas tardes. Y a mí me gustaría ampliar un poco esta charla tan interesante que usted acaba de impartir eh, con algunos datos precisamente de, de los espectros, ¿verdad? Y que quisiera que, y me gustaría que usted ampliara con su conocimiento. En este momento, digamos, según los datos de SUTEL, claro, tiene en 2100 MHz, 40 Hz, es la concesionado en 1860 Hz Movistar 2100 1800 eh, y tiene 40, 50 Hz en 1800 en la frecuencia de 1800 eh, y luego el ICE tiene igual en 800 MHz, 1800 pero hay algo importante la frecuencia de 3500 MHz es lo que normalmente se conoce como oro puro del 5G y esto es, es la frecuencia que tiene ahorita Lice, que son 534 MHz. Pues ayer, en una, ayer precisamente don este, Marcelo Jenkins decía que esto se puede concesionar, cada uno de esos 225 MHz de la, de la frecuencia, los 3,500 se pueden concesionar en miles de millones de dólares. Y, es, y también se decía eh, que precisamente... La pérdida en, en relación al Producto Interno Bruto que está teniendo el país, porque es que 5G no es una, una tecnología eh, nueva, o sea, desde el 2019, y como bien lo, lo explicaba Don Abel, cada 10 años hay, una, hay un cambio de generación. Inclusive, ya se hablan de test beds o de pruebas con 6G, ¿verdad? Con 6G, y, y las pérdidas al 2020, si, si, la utilidad más bien, versus Producto Interno Bruto era de 3,000, más de 3 mil millones. Y cada año que pasa, estamos perdiendo un 10% de inversión en millones de dólares un, al 2022, 19%. Y así sucesivamente. O sea, si nosotros concesionamos más el tema que son unos tres años más, estaríamos hablando como en el 2024 el 5G. En Costa Rica serían alrededor de una pérdida del 36% de los beneficios esperados, algo así como de mil millones en en lugar de mil millones. Vean ustedes las cifras, ¿verdad? Entonces, ¿qué será mejor para el país, don Abel, en función de esto? Bueno, primero, la limitante que existe con, con el espectro que tiene el ICE, de los 3.500 eh, MHz, eh, esa frecuencia y, la, y los 524 que tiene acumulados, eh, ¿qué será mejor para el país? Pensar en una estrategia ya de 6G, o llegar tarde al 5G. Muchas gracias. Sí, Bueno, muchas gracias, don Henry, por los datos. Son bastante valiosos. Lamentablemente reveladores porque el ICE ha tenido las frecuencias para operar. De hecho, la liberación de la banda de 700 MHz fue la banda que se liberó cuando se eh, eliminó la tecnología analógica, del celular analógico. Pero no ha hecho nada con ellos. No hizo nada con esas frecuencias, eh, lamentablemente. Que hay problemas internos de inversión y demás, eso es otro elemento. Pero estamos de alguna manera sacando la posibilidad de despliegue de, la de las bandas de 5G del ICE hacia un, a un contexto nacional. Para eso ahora va, digamos, a caer, como decirlo así, un bien realmente de manial. Va a caer en manos del Estado y el Estado tendrá, imagínate, que tomar la decisión de qué hacer con ella. Aquí es donde la universidad tiene un rol, una, un, una necesidad de la conciencia del Estado de que haga un uso adecuado de este tema. Porque como usted muy bien lo indicó, solamente sacar eh, o pensar en un despliegue de 5G son tres años porque hay que hacer las subastas que mencioné en la presentación y luego hay que empezar a decirle, bueno, ya si la persona, si la empresa tiene... Eh, seguridad jurídica de que puede empezar a invertir, va a traer los equipos, pero tiene que empezar con todo el desarrollo de torres, con todo el despliegue como tal. Entonces, eso es un elemento. Pasar a seis es una opción, lo que pasa es que también eh, el salto a la última tecnología tiene implicaciones, ¿verdad? Eh, uno diría, el, eh, es, es natural esperar quedar en la última tecnología. Pero yo creo que en este tema, como son frecuencias de, o tecnologías de cobertura nacional, me parece que sí hay que darle un espacio al, al tema de, digamos, de maduración de mercado tecnológico. Entonces no creo que, cinco, que, que dejar de, de entrar a 5G ahora sea un buen momento. Creo que hay que mantenerse en 5G, esa es mi opinión. Gracias, don Abel. Muchas gracias a don Henry por la consulta y a don Abel. Tenemos un par de comentarios eh, en el chat. Don Álvaro Zúñiga nos indica, hace unos años nos vendían el 4G como utiliza la frase pomada canaria y ya sabemos lo que nos dan los operadores telefónicos. El 5G igual será que llegará a ser lo necesario para dar el salto a un Internet de calidad como lo merecemos. Será la parte comercial la que defina lo que quiere sin importar las necesidades. Sí, bueno, Álvaro, muchas gracias y gusto saludarlo. Eh, definitivamente hay un, una situación que siempre en un operador o un proveedor de servicios se va a dar y es el tema de la protección de las inversiones. Eh, Hayan habido. Ejemplos documentados de errores de adquisición de tecnologías a altos costos eh, se tienen que absorber, eh, se tienen que pagar durante plazos de bastante extensos, 20 años y demás. Entonces todo esto es presión para las tarifas. Eh, no debería ser, pero los ciclos de vida de los servicios en, en digamos, del, el descreme de mercado, como decía un amigo mío, es mucho más prolongado y por eso mmm, posiblemente ni siquiera hayan terminado de pagar el 4G, Álvaro, y esa sea la razón por la que no se ha movido un dedo con el tema del 5G. Muchas gracias, don Abel. Tenemos un, un último comentario de Juan Diego Rojas. Eh, dice, muchas gracias por la invitación a esta importante presentación que nos ubica en perspectiva de hacia dónde debemos ir en un esperado corto plazo, aunque podríamos presumir que en nuestro país no se logrará muy pronto. Sí, yo, yo creo que uno tiene que ser optimista. Lo que pasa es que los foros, eh, los foros a nivel nacional... Eh, son temerosos, ¿verdad? Y con este cambio de, de gobierno hay que esperar un arranque progresivo, hay algunas iniciativas del de, de Ejecutivo um, que están teniendo ahí alguna resistencia, pero el optimismo creo que viene desde el punto de vista que, que hay que montarse en la ola, ¿verdad? O sea, el país necesita una recuperación competitiva que no la va a lograr desarrollando de re redes de Wi-Fi internas eh, necesita, pues, las políticas de Estado necesarias para que las coberturas sean las adecuadas. Sí está el tema de tarifas, y eh, en eso son, digamos, situaciones que, que requieren, pues, reestructuraciones de entidades como Sutel, ¿verdad? Que ven, que ven que usted, ven positivo que usted reciba 256 kilobits cuando se queda sin un plan. O sea, ese tipo de mentalidades son, no son mentalidades progresistas ni son mentalidades que pueden sacar a un país del subdesarrollo. Entonces hay que ir llevando la mano la educación, llevando la mano las nuevas perspectivas de, de realmente dónde queremos llegar como país, a hacer, digamos, si queremos ser tan competitivos como Singapur, si queremos ser tan competitivos como, como Corea del Sur. Ese era el último comentario que teníamos eh, reiterarle el agradecimiento, don Abel, por el tiempo, por prepararnos esta, esta información y agradecer también nuevamente a todas las personas que participaron durante esta tarde. Eh, al, eh, en estos días vamos a colocar la grabación en nuestro canal de YouTube, Centro de Informática UCR, para que la puedan eh, volver a consultar. Y recordarles que estén pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos informando de nuestras actividades futuras. Muchísimas gracias, esperamos que esta información haya sido de mucho provecho para todos y todas ustedes y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.